Bien, voy a hacer como un resumen del, del, del resumen de la martesclass que, que acabo de transmitir para mi canal. Entonces voy a hacer un, un resumen de lo que hice, porque pues eh, es más largo, se demora casi una hora. Entonces el video, si lo quieren ver, pues ahí está. Pero es lo que va a hacer un resumen es acerca de este, del tema que estamos mirando aquí en, el, en lo que yo hice aquí en uno. Es el tema de las instrucciones, de, pues de por masa, pues mejor dicho las masas de Revit. Que son estas, que podemos generar aquí más, más floors y ubicarle todos estos puntos acá o sea para poder generar los niveles eso por un lado y eh, por este lado aquí lo que hice fue que y para poder hacer esa masa pues aquí ya está uno está como masa y otro está como proyecto que sería este es el proyecto eh, este es el proyecto entonces aquí están los muros estos son unos muros normales muros para poder explicar lo que se ve en el video en el sí, en el vídeo que acabé de transmitir en masterclass y aquí lo que yo hice como masa para poder hacer una masa que sería esto, esto es una masa eh, le encuentran el problema que no puede generar una instrucción por dentro, o sea no puede hacer esto prácticamente no puede hacer lo que en SketchUp se hace así eh, así. una instrucción unas líneas y una instrucción y con el plano de AutoCAD ahí por debajo que es este ahí lo muestro para que, para que se vea este no, este es que está aquí abajo No, es este dibujo que está aquí Aquí, ese es El dibujo de AutoCAD, pues aquí está Porque yo ya hice todo, ya hice todo O sea, ya hice el proyecto acá Este es un proyecto de la... Eso es lo que está bien explicado en el otro video Que es un proyecto de... de, de, de sola y Morales, de Morales Y aquí está Ahí en el otro video sale todo completo en la Masterclass Entonces aquí está toda la planta Aquí está todo completo, entonces... Este lo podemos cerrar ya porque no lo editamos. Y aquí, bueno, la diferenciación en cuanto que, en cuanto se hizo, qué se explicó, qué se vio, fue lo que lo que se vio fue que la diferencia cuando se va a hacer, o sea, aquí, o sea, digamos en este, aquí como se está viendo está, yo lo que hice fue hacer las líneas así, anotar línea y hacer unas líneas y después las agrupé y quedaron por debajo. Entonces al hacer eso pues ya pude hacer la masa, la instrucción de la masa, pero si ustedes se dan cuenta aquí, esto es un sólido, si esto es una instrucción como si fuera un muro completo, y eso no es así, porque el proyecto lleva cosas por dentro, entonces, ahí empiezan los problemas con Revit, entonces, pues los problemas no, sino que son métodos de trabajo diferentes, ahí se explica también en la masterclass cómo está, y, y pues la diferenciación en cuanto se trabaja con SketchUp, cuando se va a hacer para, para juegos, para modelado 3D, o para video, para ¿no? dicho de dependiendo del área de la arquitectura o del de, área para donde va dirigido el modelo el proyecto eh, eh, pues según cómo se va a, a, a entregar no así ah, a entregar entonces aquí está eh, el problema que se decía era con los con las geometrías que son pues unas cuando son rectangulares así normal cuadradas rectangulares y cuando hay una forma compleja que es esta no que es esta, o sea que es una forma que tiene muchos lados y al, al hacerle mapeado, pues a ponerle texturas eh, esto está unido en un grupo entonces entonces, eh, cuando se hace el un wrap pues queda raro que es muy extraño, o sea es mejor trabajarlo así hacerle un wrap y hacerlo sí, sí, o sea hacerlo por aparte sobre todo también se ha nombrado el tema de los software muchísimo el tema de Revit, de AutoCAD y de Blender y sí de Blender, que son los que más se utilizan o los que yo más utilizo para hacer este tipo de, de trabajos entonces ahí está y, y ese es, ese es el ese es el resumen, ¿listo? entonces muchas gracias por su tiempo y hasta luego